igual pilatos que entregaron jesús y gama que y pan cruz y Juan yehame que y jesús quizá que y cruz y gaya que y toca y pan hebreo que un que clavaron que jesús y pan cruz no que clavaron que estén ome tastaga y pan y cruz se de cada lado jesús uno ya está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 y cuando este icua ician en un discípulo que o me María. Cuan noche pan ni Jesús que mate y ganuchi yamuchi, y oigamuchio que en iscuilisto, quisto. No tan aquí. Un pauno ya se jarros y está en y ganchocó vino, y guanca pachos que esté que en icca y Panchoco vino. Iwan que el pan se y ma cuau y hitoka y sopo, Iwan que tengo el píe Jesús con chocó vino, Quisto. Oh. Mucha. Noche, noche. Iguamos son pilo y, y cuau y Amigui. Que por los guayas ese día yamos chivo y el fue la Pascua. Y judíos me allá que nequea y a anima Macahuica y pan y cruzme y pan día sábado. Iga no un día, kipu jue matcha. Iga matcha tequimaka, iga matcha pueposte kilik y yxime, y huno que y iga mah nima nima ma, ni mikika, iga matcha temu vikan ya. Iguan soldados me jachi, ki. iguan kipu pueposte y taga. Iguan se taga y huno ya no ina Jesús. E cua quina te Jesús, quita que iga micto ya, y no iga aya que pues sea soldados que solo y cadernos y, y lanza, y guanquiza este igual guaati. Y ni que y esquita, y escoña quien quito. Y es que y escoña y, y a mes o no, si, Y ni mucho y a que es que que ni se y tasto dios Kitaz, que quitasque Quizás que